Yo soy Jamse, artista de WordPan artístico de la ciudad de Medellín, Colombia. Los ¿Sí? shows de Yamse eh, tienen muchos elementos. Nosotros pensamos mucho en, en hacer un esfuerzo.